Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27 En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Y desde entonces el discípulo Se la llevó a vivir con él Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti Señor, Señor Jesús Ya en San Lucas en capítulo 2 Versículo 33 al 35 Menciona que En la presentación de Jesús Al templo A los 40 días de nacido Simeón un anciano Que estaba en el templo y que esperaba la venida del Mesías, le predice a la Santísima Madre María, y a ti una espada te atravesará el alma. Nos menciona los dolores de María, la madre piadosa estaba junto a la cruz, y lloraba mientras el hijo pendía. ¡Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida, de tantos tormentos llena! Cuando triste contemplaba, y dolorosa miraba al hijo amado en la pena. Este himno marca el primero de los dolores de la Virgen, que son siete. Primero, la profecía del anciano Simeón, como hemos dicho. Segundo, la huida de Egipto. Tercero, el niño perdido en Jerusalén, en el templo. Cuarto, el encuentro de Jesús camino al Calvario. Quinto, el cuando fue la crucifixión y la agonía de Jesús, sexto, el costado tras traspasado de Jesús y el descenso de la cruz, y séptimo, el entierro de Jesús y la Virgen queda en soledad. Nosotros los católicos debemos consolar a María no solo el viernes de Dolores o este día 15 de septiembre,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 Susano. Frecuentemente deberíamos acompañarla como sugiere en la secuencia Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo Porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo Hoy pues celebramos esta devoción a los dolores de la Virgen Que fue popular mucho antes de ser litúrgica los servitas y nosotros los pasionistas contribuimos mucho a su difusión. El Papa Pío VII instituyó la fiesta en recuerdo de los sufrimientos que Napoleón infligió a la iglesia, sobre todo en la persona de su Pastor Supremo. Acompañamos pues a María, nos recuerda hoy el Evangelio que Jesús quiso dejarnos o regalarnos a nosotros, a su madre, para que la asumiéramos como nuestra madre. Qué hermoso es saber que tenemos a una madre que puede abogar por nosotros, que ella pues nos acompañe siempre, que no solamente los viernes dolores o este día, sino que siempre nos dejemos acompañar por ella y veremos como María nos invita a ser fieles como ella que llegó hasta la cruz. Que el Señor los bendiga.